Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Melly Cat Blog. Yo soy Melly y en este video les compartiré el significado de soñar con piojos. A continuación te mencionaré sus diferentes interpretaciones. Soñar con piojos Augura una mala señal para tu vida porque representa un descuido de tu futuro y falta de cuidado e higiene personal Porque esos parásitos se instalan en las cabezas y chupan la sangre, es decir que estás olvidando tu vida por permitir que otros la succionen Soñar con piojos muy grandes se relaciona con el rol en el trabajo, pues nos avisa que nuestro jefe no está conforme con el desempeño que estamos teniendo, o cómo estamos llevando adelante las tareas y cuál es nuestra actitud. Soñar con piojos muy pequeños. Advierte que tú mismo puedes ser tu propio enemigo, porque tienes todo para enfrentar obstáculos y alcanzar el éxito que tanto anhelas, pero los miedos e inseguridades te sabotean para evitar que lo logres. Soñar con la cabeza llena de piojos, indica que en tu entorno podría haber mucha gente mala y envidiosa que no solo busca manipularte sino también dañarte. Puede ser gente muy tóxica y negativa que incluso puede practicar la magia negra. Soñar con piojos en el cuerpo, te avisa que prestes mucha atención en tu círculo amoroso porque algo inesperado y negativo puede llegar a pasar en ese ámbito. Soñar que otra persona tiene piojos. Este sueño no se vincula directamente contigo, sino con alguien que conozcas. Quizá necesita de tu apoyo, pero por su forma de ser no se anima a pedirlo. Soñar con piojos en la casa. Representa el miedo que tienes a los chismes y malediciencias infundadas sobre ti que pueden dañar tu tranquilidad. El mensaje es aprender a protegerse de esas versiones negativas y no darles importancia para que logren afectarte. Soñar con sacarse los piojos, indica que estás en proceso de liberar problemas y angustias que vienes cargando de hace tiempo y que tienes la fuerza y la decisión suficiente para lograrlo. Soñar con mucha comezón en la cabeza, significa que estás demasiado acostumbrado a convivir con las situaciones difíciles y no tienes la fuerza como para resolverlas. Y bueno hasta aquí el video de hoy, si has identificado alguno de estos sueños deja tu comentario.